Amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta en una nueva épica aventura episodio de Valheim. Como ya vimos en el anterior episodio, ya estoy en la nueva isla. Eh, tengo que crear el portal. Tenemos la subbase, base, guarida con puerto, con acceso al mar y cerca del de spawn o del altar del segundo box. Box, box como queremos llamarlo, Vamos a ir a por él, vamos a intentarlo, vamos a hacer el primer intento Y como soy un guarrón, he estado viendo, porque según dicen es uno de los más complicados Para hacer el segundo eh, Tiene su truque Tiene su truque porque es muy jodido Así que vamos a hacer el primer intento con la técnica del camuflaje Vamos a ello, a ver lo que nos sale bueno, antes de nada eh, vamos a hacer copio de Víveres y a mostrar un poquito cómo tengo esto. Uy, me falta comer. Lo bueno, tengo aquí. Voy a enseñar un poquito cómo tengo esto, vale, porque es que la cosa ha eh, evolucionado un poquito. Me ha pegado un tiro muy tonto. ¿Y en qué hemos evolucionado, pues? Por ejemplo, aquí tenemos eh, abeja. Están contenta. Hay que dejarla que hagan su cosita. No sé si tengo que poner flor al lado. Porque se pueden coger. Luego aquí tenemos ya a nuestro, a nuestro marrano. Vale. Eh, están todos felices. Me quieren y están criando. Y todo. Aquí que hay. Ah, vale, francuasa. Están criando. Perfecto. Vamos a tirarle franguasa, porque le gusta a uno. Le gusta más comer champiñones. Pero de todas maneras creo que las que la franguas también se las comen yo se la tiro ahí y ellos ya solo la buscan y demás y empiezan ahí a comer tengo tres adultos y dos pequeñitos tenía un cerdito me falta un cerdito pues sí me falta un cerdito había había había dos cerditos a ver tengo que decir que hoy se me han escapado no me joda Ah, no, que está aquí. Ya se ha puesto grande el cerdito. Pues sí. Ya se ha puesto grande. La madre que te parió. Ya se ha puesto grande. Uno. Dos. Tres. Joder, pues sí, pues sí que crecen esto rápido, eh. Si quiero ir rápido Bueno, eh... vamos a copiar de un par de víveres Nos vamos a, a intentar a preparar el terreno para el sabio, ¿vale? Ahora, Ahora nos vamos Troll malo, déjate de mi casa No venga, bueno, a mi casa Mi ah, base ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No te arrima? ¿Poco miedo arrima? ¿De miedo venía por mí? ¿Eh? ¿Eh? A tu casa, venga Muérete, soy feo Puff, Hay como revientan, ¿eh? Uy, me ha dado oro también Y un trofeo Tabico mm, Bueno eh, Ya está eh, Lo que voy a hacer es dormir porque se va a ser de noche Y no quiero que me pille la noche eh, En el sitio Así que bueno, vámonos a la casa A la base Y al... Y a dormir Vale, tú Para acá Jaja ja. Estoy oyendo Me he echado a dormir Y estoy oyendo como si estuvieran rompiendo algo ¿Qué pueda pasa He oído como, como si hubieran roto algo de madera Como si, hubiera, como si se rompe algo Se cae ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido? como cuando en la construcción se cae... y está todo bien? No entiendo. No entiendo. No sé No lo entiendo. No lo entiendo. No, lo entiendo. no sé bueno, vámonos. No me digáis de que el arte visual no, no mola. En Barheim, qué guapo, cómo se ve. Me, la verdad que me mola tela, ¿eh? Me mola como está. ¿Cómo se ve? Me mola, ¿eh? Sin ningún filtro, ni Ni añadir sal, ni nada. Me mola. A ver, este de Artar no nos invoca. Yo he visto por ahí que, como hemos jodido, algunos se suelen esconder bajo tierra y como que dejar un pequeño hueco para poder dispararle al tío. Porque aparte de salir, él empieza a invocar gris sucio de eso y... Como que la cosa se tensa demasiado. Obviamente va a ser mi primer intento. Si muero, pues vengo para acá, cojo mi chime y a tomar viento. Pero vamos a intentar... hacerlo eh, a la primera. ¿Vale? Voy a preparar un poquito el terreno y ahora nos vemos. Bueno, eh, Tengo la flecha de fuego, tengo todo para invocarlo. Me he hecho esto aquí. Yo lo que he visto es que... Que Ponen como para que no le ataque Vamos a ver Que esto es una pequeña una suposición Porque aquí pueden meterse perfectamente las pequeñillas Y matarme No sé Voy a ir observando y voy a ir tanteando el mismo me puedo capar por el bosque No sé Yo he hecho esto por hacerlo Eh... ¿Que muero? Pues bueno Venimos aquí Parece que se me ha ya la energía Voy a ir a por más energía ¿Veis? Este minuto voy a descansar un poco Para pillar más energía Y ahora venimos Bueno Pues que sea lo que tenga que hacer Ya, vale, por eso se inconden. A ver, si me meto aquí Pasa algo. Si sí, pasa. fuego le pica. El fuego le pica, eh. Ay, ay, ay. Vamos a probar la flecha de Silax. Mira, así nos voy equivando y por lo menos. 14 En todos los jefes de 14 y el de fuego, entre que pica más, obviamente 18 Mira, así por lo menos a ver que en realidad no está complicado, estoy viendo o menos mira, se puede con él perfectamente evito un poco que me, que me ataque así, lo tengo maleado Eso no hace nada, eso se ve que está ahí de adorno. Eso sí pica. Pasar un sabio no era muy sabio, eh. Eh, amigo. Pasar un sabio no era muy sabio. Me han matado de la forma más estúpida posible, pero vamos. Pero voy corriendo y cojo la cosa. Eso, eso es lo bueno. Vaya forma más estúpida de morir, eh. Me he asomado, eh, no me da cuenta, me he puesto a hacer chorra y... He eh, muerto. Me eh, para allá. Lo que no sé si seguirá el bicho ahí espaneado. Sí, mira ahí está. Vamos a ver, vamos a ver si llego. No, para pues ya no, que están ahí. No. Corre, corre, corre, corre. No, no llego. Tengo que ponerme alguna armadura o entrar por el otro lado. No llego. Bueno, eh... Era para probar. Si en si realidad la técnica funciona, pasa que soy gilipollas. Como siempre suele pasar. Estoy loco, vuelvo de noche. Me van a para a pelos, y ya por si... Sí... ahora Bueno, ¿para qué estamos de vuelta? Vamos a ver. Vale, ahora hay mierda del otro. Ahora hay grus sucio, pero bueno Pero vamos, que mata Se mata sin con cuidado y se mata, venga Vamos a dejarlo ya fuera ahí cuando nos de quede poco, digo Bueno, mira Que ha podido quedar de vida y lo jodido Es que se me está rompiendo el arco Y os podéis creer que le quitan más la, la flecha de madera, de madera que la flecha de fuego Esto es increíble, vamos Lo bueno es que me, creé, me he construido Si no, ya lo ha reventado Uf. Eh, bueno, además puedo salir corriendo y coger ahí a reparar el arco. O tampoco tiene historia. Porque no creo que a la hostia directa le vaya a hacer mucha gracia. También puedo coger... Picar aquí un poquito. Y decir, bueno, pues me voy a construir aquí como que no quiero la cosa, que no, no tengo madera. Bueno... ¡Tú! ¡Que le queda un toque! Le queda un sucio toque. Pero mi arco está lamentablemente mal. Venga a verme, me muero otra vez seguro. ya voy a morir otra vez, seguro ¿Tú? En cuanto me pegue un pisotón Y me pille una de esas maldado mmm, Caigo La verdad, caigo Pero bueno Ya, ya se me ha roto Voy a salir corriendo A ver si podía repararlo Yo creo que va a ser lo mejor Salir corriendo A ver si puedo reparar El, el arco Porque sin arco es imposible Vamos Vamos No sé si va a darme tiempo a acercarme Pues acaso Eh, coño, ahí ya, ya, polla ya! ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Llave de la cripta Trofeo del sabio Llave de la cripta Y esto de ande cuando he muerto Que lo he visto Que llevaba Le ha minagre. Si sí, no puedo volver a invocar a la que no quiera Llave de la cripta ¿Para qué cripta? Está es cubierta de barro endurecido y huele a rancio ¿Será para el pantano? Seguramente Bueno, vamos Vamos a ir a eso A reparar el arco y a Y a celebrar que hemos matado al sabio Bueno, ya he activado el poder Y lo he grabado, no me da cuenta de grabarlo está si no, que guapo, es eh, por toda la cabeza. Pero lo, lo que sí voy a hacer es poner un portal. he puesto allí un portal. Pero me falta que poner otro. Eh, conectarlo. Yo creo que el punto de esto es lo siguiente. En vez de llenar, llenarnos todos de portales. Eh, crear uno. Eh, crear uno, nada más. Como el que tengo ahí Y cambié el nombre ya está Cuando quería un lado Pues cojo el portal Como si fuera Como si fuera Stargate Que ponía un código de portal Y te iba eso, A ver Eso es lo que Eso es, esa es la teoría Porque si era así Pongo el portal aquí adentro Y ya está Si yo cojo ahora Si yo me voy para allá Cojo ahora renombra Y pongo Altar Se ha conectado Me voy ahí Y seguramente me lleva al altar Supuestamente, que no me llevaron a la isla, entonces ya no me quedo encerrado, puesto que... Su puta madre. ¡Qué cabrones! ¡Oh, lo que me ha hecho! ¡Dios, colega! Ahora qué problema. Ahora qué problema muy serio. Vaya, qué cabrón. Vaya bujo mamalo. Vaya puto A Ay, bujo no, el bujo ha sido yo que soy un gilipollas. Supuestamente, a cambiar el nombre. Aquí hay un altar. Vale. Un altar, un... Un dente. Eh... Yo pensaba que a cambiarle el nombre automáticamente conectaría Y no Me ha traído aquí Y ahora no me volver Qué guapo, de verdad Bravo Bravo mmm, Una F como una puta casa de lo tonto la polla que soy Muy bien Oye, muy bien, ¿eh? Sí, no. Chapo Chapo por mí a ver. ¿Qué quiero volver? Pues te das una, una, una, una barza. Bueno, no, bueno, a ver. Eh, sí no. No, no puedo volver. Eh. No puedo volver porque si sí, no tengo. A ver. Eh, no puedo volver puesto que estos dos están conectados. Ay, Dios mío, qué tonto, qué tonto que soy. Ay, en fin vamos a ver como me Porque apaño eh, si he sido que, si cabe haber sido aún más estúpido voy y duermo aquí A dormir aquí he puesto este lugar como de reaparición si me hubiera matado hubiera aparecido en otro lado hubiera tan fácil como hubiera poner, cambiar el nombre de porta y venir para acá es que soy tonto no tengo los tres golpes del tambor, tontorrón es que es tonto ¿eh? ahora como vuelvo para... Como, como, como vuelvo Voy a ver ahora cómo vuelvo para allá. Ay, qué tonto que soy macho. A ver, eh, acabo de hacer una, una, una pequeña guarrada, pero mejor que uso trucos, ¿eh? No, he cogido, me he creado un personaje, como aparego en el mismo sitio, me he metido. Y yeah. he hecho eso. Y ya está. Ahora supuestamente me salgo con este. A ver, ahí hay, hay truco, hay comando, hay para panear barco. Podría haberme paneado un barco, podría haberme mil cosas, pero no lo veo... No lo veo... Esto es un truco, es una técnica. Simplemente me he metido y he cambiado el nombre. Un truco hubiera sido poner el comando. No. Esto es como si un amigo se hubiera metido y hubiera cambiado, ¿no? Eh, eh, no un truco. Ahora, un truco sería con lo que lo que hay que no se sé si sigue funcionando para poder mover eh, poder mover cobre por el teleport Que hay un truqui que, que creo que ya la han corregido. Pero en fin, a, mo a moverlo. Bueno, espérate, que me he dejado aquí la llave, que antes la he, la he guardado. Supuestamente... A ver, le he cambiado el nombre. Ahí está. Perfecto. Pues sí. A ver, si puedo hacer... Si puede hacer, pero creo que hay, hay que alejarse para que se desactive. Volver. Y se activa. Creo que se puede hacer. Pero hay que tener cuidado a ver si se puede tener nada más que un portal. Y alejarse y activarse. Vamos a probar. A probar. Vamos a probar. Como de todas maneras tengo, tengo el otro personaje. Altar. Me alejo. Se activa. Porque sea así, con un portal me basta. Tiene un cuidado la verdad no creo que pase nada, ¿no? ¿Ves? Perfecto, altar Perfecto, ya está Vaya, aquí está la cabeza este lo, El sabio lo que hace es que me permite eh, me permite estar agravando más rápido Yo no me he notado lo diferente Ah, claro, si no, si no, si no, no va cargado. Ahora vuelvo, me meto ¿Qué quiero ir a otra parte? Pues cojo el portal le cambio el nombre me alejo para que se active A ver, lo suyo sería que tuviera alguna, algún activador Algo así Sabio Claro, porque está activado Ahí te aleja, se desactiva Y se vuelve activar. Y ya puedo bajar al sabio Bueno, al sabio, a la zona sabio que yo le llamo sabio Bueno, a ver, podría construir... No Tengo material para construir otra puerta No voy a... No veo necesidad de construir más portales Arriba Con construir un portal En sitios clave me basta Y así me puedo mover perfectamente por todos lados Y... Y night vamos, qué lujo Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es joder Joder se valía ahora a llover ¿eh? eh, ya tengo zanahoria He ¿Eh? cultivado zanahoria Tenía un montón de semillas, digo, mira, voy a cultivar zanahoria Que no sé para qué vale No sé si para comérmela, para, hombre, seguramente O para usarla para comida Para los cerdos, o Hay algún, No sé que la miel sirve para La hidromiel, para ser hidromiel Esto Salud 6, vigor 15 15 Vigor 15 Salud 15, vigor 20 pues no es mejor que la sata 20 y 20 Yo creo, creo que valen para... Para los cerdos Para los cerdos Vamos a hacer hidromiel Bueno, hidromiel, creo que no tengo para... No tengo para... ¿Cómo se dice? Sí tengo Pero me haría falta más cobre para poder hacer lo de... Lo de, lo de, de los de los barriles para fermentar el desvolvimiento. La... ¿Quién me pidía los, los, los barriles? Los barriles que me piden 5 de bronce. Y tengo... ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué? ¿Esta? No, es estaño, Pues me hace falta cobre para reventar. Voy hasta Yo creo que eso lo vamos a dejar para, para el siguiente. Yo creo que lo vamos a, ir a la para siguiente Esta ya... Esta, ya, esta ya, ya está medio que interesante hoy pues ya está La zanahoria no veo yo que sea de mucho Quería yo que iba a dar más, más comida a la, a la zanahoria Pero... Mismo es para los cerdo No sé Mismo para para los cerdos No sé, no sé en fin, chicos y chicas, gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis que un fuerte like, suscribiros si no estáis, activar la campanita y comentar lo que os dé realmente la gana sobre el juego o sugerencias de otro juego o lo que... no sé. Ahora tengo a vida, pues el mismo la fanolía de la vida. no sé. En fin, lo dicho. Hasta el próximo episodio de Barjay. chao.